Vamos a ver si ya estamos aquí si ya estamos conectados aquí en directo ya estamos aquí mi familia planetaria ya estamos llegando ¿Qué ganitas tenía familia planetaria vamos a ver si si podemos conectar a ver si podemos conectar desde ahí desde desde Facebook. Si logramos conectar, yo creo que sí, que estamos ahí conectando. Gracias, gracias, ya estamos viéndonos desde Instagram. Ya estamos ahí, ya estamos aquí desde Facebook igualmente. Bienvenidos, bienvenidas familia planetaria tenía muchas ganas de este encuentro y siento que es un encuentro muy muy muy especial gracias gracias por estar aquí y ahora tengo algo muy grande y a la vez pues una semillita más de una gran playa que somos todos que son todos nuestros dones y aquí vengo aquí vengo a presentaros a mi librijo, a este librijo maravilloso. Mi cuarto librijo, valiente, es un corazón que siente. Vamos a hablar con él, no vamos a hablar de él. Vamos a hablar con él. Si os cuento todo el origen de este, de este sueño, en esta presentación de hoy había pensado quizás hacer algún guión sobre algo que contaros y vengo con el papel en blanco. Vengo con el alma en blanco, dispuesta a entregarse y a darse al aquí y ahora a la valentía de ser en el aquí y ahora. Un poema, cuando se piensa demasiado, deja de tener magia. Es lo mismo que sucede con las metáforas. Cuando intentamos explicar con la mente racional una metáfora, se rompe la magia, una metáfora no tiene explicación, se entiende desde el lenguaje del alma, el lenguaje que todos sabemos, el lenguaje que no hace falta que nadie nos enseñe porque ya sabemos hablar, ese es el lenguaje en el que habla valiente, es un corazón que siente, es un lenguaje que no está medido, es un lenguaje que no está calculado, que no piensa si está bien, si está mal, si va a llevar a buen juicio, si no va a llevar a buen juicio, es un lenguaje que se expresa desde la raíz más profunda de su cicatriz. La metáfora no tiene explicación. Cuando intentamos explicar un poema, es una especie, para mí, de vivisección, porque un poema es un ser vivo. Está vivo. Tiene entidad propia. Por eso se manifiesta de forma única con cada ser. Es muy curioso esto, es muy curioso esto. ¿Cómo puede ser que un mismo poema pueda transmitir a unas personas algo, a otra persona algo diferente, a otra persona otro concepto diferente, un mismo poema? Ni siquiera pertenece a quien lo escribe. Eso es lo más hermoso. La poesía es salvaje. No me pertenece. Ni siquiera yo puedo darle una explicación. Lo que para mí pueda significar algo puede significar para ti o para ti otra cosa. Un poema que pueda ser escrito desde la más profunda oscuridad del ser, puede ser la luz de otros seres. Si no veamos poemas como los de Pizarnik o Bukowski o Silvia Plath, Virginia Woolf, todos contienen una luz propia dentro de lo más profundo de la noche del alma. Esa luz es el lenguaje. Esa luz es la que se brinda más allá de quien escribe, más allá de quien lee. Gracias, hermanas, hermanos, ya os estoy, os estoy leyendo. Gracias desde Argentina, desde Colombia. Os quiero contar esta portada maravillosa de Fabián Maecha. Un artistazo desde Colombia que me brindó gustosamente la ilustración y es maravillosa. Gracias, gracias Fabián. Va a tu casita, un libro que ya lo envié la semana pasada como muestra de gratitud, igual que va también un libro desde hace días que os estará al llegar a los demás ilustradores e ilustradoras aquí al final del libro. Ahora os, en, os enseñaré un poquito, un poquito más. No os voy a enseñar todo, eso sí os quiero decir, el factor sorpresa <risa> tiene que existir y tiene que estar. Eso ya cada uno lo tiene que descubrir cuando lo abra. Es una especie de oráculo, realmente, según se abre también eh, va diciendo cosas. Aquí tengo al final eh, los créditos a los artistas participantes que hay han brindado sus dibujos tan hermosos, tan hermosos. Fabián Maecha, desde Colombia, Luis Antonio Romero, Cachaña, Milagros Pérez García, Carlos Panadero, aquí os tengo, aquí os tengo, con toda mi gratitud, que sea, que sea expandido este arte, que sea expandida esta luz que nos brindamos unos a otros. Gracias, gracias, gracias. Para vosotros va un ejemplar de valiente es un corazón que siente y deseo con todo amor que lo disfrutéis también deseo con todo amor que lo disfrutéis las personas que ya me estáis mandando fotitos que lo estáis recibiendo de verdad me, me, me, me, se me vuelca el corazón se me vuelca el corazón es muy muy gratificante gracias seguid mandándome fotitos las personas que lo vayáis recibiendo lo tenéis tanto por amazon como por mi correo, os lo puedo enviar a cualquier parte del mundo, firmado y dedicado, con todo mi corazón, personalmente, a cualquier parte del mundo, a través de correos. Puedo enviarlo a cualquier lugar. Me escribís al correo que tengo arriba, adaluzhermanaaguila, arroba gmail.com, y os escribo gustosamente con toda la información. Valiente. Es un libro valiente. No podría llamarse de otra manera. Se ha creado en un momento histórico de gran oscuridad. Es un canto a la resiliencia y es un canto a la vida, a la vida más allá. De todas las noches sin estrellas, es la estrella misma creándose desde lo más oscuro, desde lo más remoto. El poema se convierte en una medicina, en un chaleco salvavidas, en un canto a la vida misma. Quiero comenzaros a leer desde un texto que dio la vuelta al mundo, tuvo más de un millón de visitas aquí en esta página y se ha recitado en, en muchos teatros y tenía que estar aquí, este texto. Allá vamos, por todos. Nos enseñaron a olvidar nuestro lenguaje instintivo para inculcarnos un lenguaje aprendido. Nos enseñaron a no dudar de lo, de lo que consideran cierto, a no levantar la voz, a mirar para otro lado. Nos enseñaron las doctrinas, los dogmas y las verdades indiscutibles. Nos enseñaron el reloj, los horarios, la flecha clavada en cada aguja que marca la agenda monótona de plástico y de ruido, que llaman vida. Nos enseñaron que el amor es como Disney, la familia como los anuncios publicitarios y el sexo como la pornografía. Nos enseñaron que la tierra no es nuestra madre, sino algo a quien explotar y exprimir hasta la última gota. Nos enseñaron el sálvese quien pueda, el primero yo y luego los demás. Nos enseñaron a competir, a juzgar, a señalar con el dedo todo lo que no sea políticamente correcto. Nos enseñaron las fronteras, las trincheras, los mapas y los calendarios. Nos enseñaron las banderas, las ideologías, las religiones y las creencias. Nos enseñaron los telediarios llenos de crueldad a la hora de comer. A permanecer quietos y callados nos enseñaron los imposibles. El no destaque es porque te llevarán a la hoguera del prejuicio social. Nos enseñaron las modas, las tendencias, las comparaciones, la culpa y el repudio a nuestros cuerpos para llegar a sus cánones imposibles de belleza. Nos enseñaron que la sangre de las mujeres es basura y que dar de mamar es violencia. Nos enseñaron a arrojar veneno a la tierra que nos alimenta a talar la selva que nos purifica el aire, a envenenar las aguas que nos dan la vida. Nos enseñaron a quemar los bosques y llenarlos de cemento para darnos calidad de vida. Nos enseñaron a limpiar el polvo a las flores de plástico y pisar los brotes nuevos. Nos enseñaron a vestir a los perros y a extinguir a los lobos. Nos enseñaron a enjaular a los pájaros y los sueños. Nos enseñaron a ser mecánicos, a portarse bien, a no levantar la frente y la voz, a ser repetitivos, a perdernos de nuestra esencia y añadirle aditivos químicos. Nos enseñaron a sonreír en las fotos y llorar sin que nadie nos vea. Nos enseñaron que el mundo es como nos lo cuentan, que no cuestionemos ni preguntemos, que sonriamos siempre y nos traguemos las lágrimas. Nos enseñaron que nuestro valor habita en el bolsillo y nuestra riqueza en la materia que acumulamos. Nos enseñaron a seguir huellas en lugar de abrir caminos. Nos enseñaron a silenciar nuestro canto y olvidar nuestro trino. Nos enseñaron a consumir hasta consumirnos. Nos enseñaron a tener miedo. ¿Y ahora? Ahora toca desaprender todo lo que nos enseñaron, para recordar lo que siempre fuimos. Es hora de quitarnos las capas sin necesidad de maestros, de ser fértiles en las palabras y brotar en los actos. Es hora de vivir en coherencia con el corazón, de sembrar el fruto y esparcirlo por los cuatro vientos, de ser la semilla misma. En expansión es momento de sacar los dones afuera y meternos en la médula de la vida. Venir al plano tierra es de valientes. ¡Seamos! ¡Seamos! Ser. Doy las gracias a la risa, doy las gracias a la lágrima, doy las gracias a que estoy viva y siento. Gratitud a todas las emociones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 Al enojo, que me cuida de lo que no me cuida. Que me recuerda de dónde vengo. Gracias a la esperanza, que me indica hacia dónde debo ir. Gracias al miedo, que me recuerda que soy amor. Gracias al amor, que todo lo cura. Gracias sentir todo. Absolutamente todo, hasta lo más invisible, hasta lo más efímero, hasta la raíz más profunda de mi cicatriz. Que no quede ni un solo poro de la piel por erizarse, que no quede ni una sola lágrima por llorarse, que no quede ni una sola injusticia por gritarse, que no quede ni una risa por estallar, que no quede ni un solo instante por amar con todas las heridas, con toda la esperanza, con todo el dolor y el sufrimiento, con toda la pasión y rebeldía, no negar ninguna emoción, nunca callarlas en mí, dejarlas que me traspasen, ser su canal y su viaje, porque toda emoción silenciada se enquista en el alma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 al compás de mis emociones sentir el agua correr por mis venas y el fuego transformar en mí todo lo inerte sentir la brisa suave y el huracán el hielo y el volcán con todo el corazón con todo el coraje y todo el aliento con toda mi locura y todas mis rarezas que me inunda el alma de poesía a cada latido Sintiendo cada uno de los instantes que la vida me regala a flor de piel, a semilla del viento. Sentir que estoy tan viva que nadie más que la muerte podrá evitarlo. Que sea la poesía la que hable. Que sea la poesía la que diga lo que tenga que decir. Cómo estáis, almas hermosas, voy a... Ya me está llamando la guitarra y me está diciendo ya, tráeme, tráeme. Que vamos a seguir cantándonos, celebrando la vida, celebrando este nuevo nacimiento que deseo que ojalá abrigue y arrope muchas almas, tanto como me ha abrigado y me ha arropado a mí, escribíroslo. dedos llueven, rimas del cielo y me empapan el alma, mi corazón y la raíz primigenia se ramifica entre los árboles y la palabra huele a tierra mojada, a veces cae la arena rodando como un reloj disipando el tiempo cuela entre mis silencios y la luz del sol de la lírica viene amaneciendo los espacios los invisibles esos que no tienen fronteras a veces y a ratos soy yo misma este poema abrazada cada letra como los bosques, silenciosa como la semilla, errante como las estrellas, abriendo mi pecho al horizonte de la siguiente estrofa, mientras dure la eternidad. Sea la poesía la que nos hable. ¡Qué hermosos! Muchísimas gracias. Son estrellas las que me estáis enviando. Estaba escuchando, Clint no sé si lo escuchabais vosotros pero no sabía lo que era gracias me estáis enviando estrellitas hermosos hermosos no conocía ese sonido y estaba está un poco expectante gracias de verdad gracias por el apoyo es, es el sentido de todo este arrope conjunto vida nos regala. Se sigue escribiendo la leyenda y solo ella sabe cuál será el capítulo final. Mientras tanto, vivamos con todas las letras hasta llenar de flores el abecedario. Que todo lo que pronuncie en nuestros labios tenga tanto amor que florezca. Respira, respira y siente el aire. En tus pulmones, el agua de todos los océanos corriendo por tus venas. gracias gracias a todas, a todos os cuento que yo estas estos poemas no los preparo no, no ensayo el poema que voy a recitar o, o la, la, los acordes que van a salir es, es la guitarra la que me lleva ella me lleva, el libro me lleva yo me dejo llevar hace tiempo que lo hago y confío plenamente en en algo más grande que nos sostiene, en una fuerza vital grande que nos sostiene. Cuando confiamos en esa fuerza nos lleva de una forma fluida. Cuando, me acuerdo cuando comenzaba pues, eh, con las clases, cuando estudié pedagogía, empezaba con las clases y todo muy preparado, muy meticuloso, con la mente racional y que luego nunca sucedía nada de lo que yo creía que iba a suceder. <risa> Seguro que os ha pasado la llamada expectativa de tal, voy a hacer cual... Y, y luego nunca sucedía nada de, de lo que creíamos. Sucedía algo que es la vida, que es la vida sucediéndose. Y cuando nos sucedemos con la vida, la vida nos lleva, la vida nos sostiene, la vida sostiene a los sueños que saben a dónde van, la vida sostiene. Este poema lo escribí en plena oscuridad, en pleno confinamiento y fue una luz profunda, busca la luz de las estrellas. Y si no hay estrellas, enciéndelas dentro de ti. Es fuerte como una roca, su fortaleza es la de una flor que se abre a sí misma y florece entre las tormentas. En lugar de ahogarse, firme y constante, Y otra vez. Y las veces que hagan falta. Solo en la noche podemos ver las estrellas, decían los sabios este libro valiente es un corazón que siente son las estrellas de la noche quien hablan las estrellas del alma que no tienen pronombres porque contienen todos los pronombres un día sentada cerca de una piedra en una piedra en cerca del agua, me nació este cuento que quiero contaros y compartiros. En la charca del olvido vivían muchos peces de todo tipo, aparentemente en armonía. Las truchas saltaban y saltaban salpicando constantemente a todos los demás lo cual era muy molesto e incomprensible y creaba muchos conflictos en la charca. El caso es que saltaban. Su necesidad vital de hacerlo era más fuerte y no recordaban por qué. Hasta que un día una trucha pequeña decidió transgredir las normas establecidas y saltó más alto y más alto hasta tocar el cielo y de un salto ascendió a la boca de la charca y de ahí al arroyo y siguió ascendiendo hasta llegar al río y del río al manantial. Cuando la trucha dio el primer salto las demás gritaron ¡Qué locura! ¡Está loca! ¡Va a morir! La maldijeron, la juzgaron hasta que pasaron los días y como suele suceder en la charca del olvido la olvidaron. Un otoño cualquiera sucedió la gran tragedia. Tras meses de sequía y calor del verano insoportable, las lluvias se hacían esperar y la charca comenzó a secarse, lenta e implacablemente. Las truchas seguían saltando en el lodo, desesperadas cada vez más en la charca del olvido empujándose unas a otras, marchitándose en la agonía, mientras imploraban a gritos al cielo que les trajera las ansiadas lluvias. Allá en lo alto, en lo alto de la montaña, se veía un brillo lejano. Pareciera que alguien estuviera haciendo señales. La charca entera se quedó en silencio, a la espera de comprender qué era aquello que vislumbraban. Y el viento les trajo el eco de unas voces lejanas que decían «Somos truchas, nacimos para saltar, pero no en una charca mansa, sino a contracorriente, sobre las piedras y las corrientes. Esa es nuestra naturaleza. Nadie os salvará, excepto vosotras mismas, porque la tragedia real... No está sucediendo en la charca, sino en la memoria. ¿Quiénes sois? Gritaron desde la charca. Nosotras fuimos truchas que saltaron a contracorriente cuando la charca rebosaba de agua y abundancia. ¡Loca! Nos llamaron, como tantas otras que allá abajo olvidan, y aquí en los más profundos manantiales se recuerdan. Saltad, seguís saltando, pero recordad, ¿para qué? ¿por qué? Y no será la lluvia que nos salve, sino vosotras mismas. Aquí nos encontramos. En la charca del olvido se hizo un gran silencio. La historia, la vida y la alegoría siguen escribiéndose. Cuántas veces nos hacen olvidar nuestra naturaleza. ¿Cuántas veces nos hacen olvidar que somos seres llenos de dones, infinitos, todos los que están por explorar? ¿Cuántas veces nos hacen olvidar nuestro lenguaje instintivo para adoctrinarnos en un lenguaje mecánico y aprendido? Este poema nació precisamente de esa reflexión. En este abecedario obsoleto y aprendido, las letras parecen unidas, pero las palabras están huecas. En este folio en blanco, aparentemente vacío, todo lo que sucede es materia oscura del universo. Los viejos velos se van cayendo. Todo es tan probable como lo es la lluvia en el desierto. Todo es tan efímero y eterno como la vida y la muerte. No tengo más respuesta que mi latido. Tampoco sé cuál es la pregunta. Quizás sea demasiado pedirle a la palabra que lo haga. Nunca antes la poesía vivió algo así. Todo su lenguaje es ahora una herida nueva. Todo su propósito es hallar la mayúscula que abra paso a la siguiente frase. Esa que tenga el coraje de dar a luz a un mundo nuevo. Ese es el mundo que está ya naciendo en nuestros corazones. Es ese mundo que ya está latiendo dentro nuestro. Hermanas, hermanos, gracias. Gracias. a Bustito, disfrutando tanto como yo. Me siento en casa cada vez que me encuentro con vosotras y vosotros. Es maravilloso cuando las almas resuenan en un mismo latido, en una misma energía Si estoy descubriendo que la melodía de mi alma no tiene partitura, no tiene sonido, no hay letra legible ni clave de sol. Que me perdone la sociedad si decidí abandonarla y alejarme de su locura para hacerla mía. Si me vacié de su lenguaje para encontrar mi aullido salvaje. El alma humana es el mayor de los jeroglíficos, pero ¿acaso es fácil descifrar sus secretos sin desintegrarse en el silencio? Mi cuerpo y el mundo forman parte del mismo asombro. Mi mente es un compedio de millones de voces. A veces creo tener el eco de la humanidad en mi cabeza. En cada poro de mi piel llevo erizado el mundo. En cada cicatriz se hace arte la memoria del dolor. En las venas marcadas de mis manos Sigue corriendo la sangre de las manos de mi madre. Y con sus manos hechas mías sigo acariciando la vida más allá de la muerte. Es curioso esto, pero siempre soy eterna y nunca soy la misma. Sigo latiendo y naciendo, a la par, que voy muriendo. Mis células y mis pensamientos van transformándose a cada instante. No sé qué sucedió realmente, ni qué sucederá después, ni cómo me sentiré dentro de unas horas... Ni siquiera puedo asegurar si seguiré aquí o si estaré en el canto de algún pájaro, si habré comenzado un nuevo poema, si seré materia etérea. es la mayor de las incertidumbres el vértigo de la libertad última No pediré disculpas por la lágrima. Nunca más pidamos disculpas por sentir. Que todo se manifieste, que todo sea. Que todo viva. Esto es un milagro, estar aquí. Estar en este mundo, estar en este plano tierra, estar en esta oportunidad que es la vida. En esta oportunidad para expandir lo que hemos venido a ser. Todos y todas somos medicina. Todos y todas. Nunca llegamos a saber hasta qué punto podemos ser medicina para otros. Una palabra amable, un gesto de bondad, un abrazo una escucha activa, un acompañar, un aquí estoy, un no te juzgo, un te acompaño. Eso es medicina. Cuando la medicina de nuestro ser no la hallamos. Hubo algo que me dijo La Luz del Bosque y que también traigo a este, a este libro Valiente es un corazón que siente. Dijo La Luz del Bosque cuando el mundo te duela demasiado y necesites poesía urgente Huele las flores y escucha. Ellas son poesía. Ellas nos recuerdan. Ay. En este libro, poemas que no se hubieran atrevido a nacer de otra manera. Todo lo que nos sucede, más que preguntarle un por qué, le podemos preguntar un para qué. ¿Para qué me sucede lo que me sucede? ¿Qué puedo hacer florecer del desierto? que puedo hacer florecer de la cicatriz? Esa es la valentía. con la tristeza y no sé si se trata de dormir o de soñar más a veces pasa que intento nombrar a las lágrimas pero ellas se quedan calladas remotas en las quietas aguas calladas de las voces se pronuncian, a veces pasa que me encuentro a las palabras escondidas entre los silencios, agazapadas en los rincones de mi alma, me muerden y me arañan, me rompen y me desgarran, Llega la poesía Y con ella la cordura me salva El sentido común de la locura Y ella llega con su mano extendida Para agarrarme fuerte a la vida Y destilar la lágrima en medicina Cada rima cierra una herida y las palabras se asoman poco a poco, tímidas y ensoñadas, a bailar entre los mundos, a oler las flores y abrir sus alas. poesía llega y nos salva, para eso sirve la poesía, para recordarnos nuestra esencia. Cuando nos sintamos bloqueadas, perdidas en la noche, escribamos poesía. No busquemos la métrica, no busquemos la rima, olvidémonos de todo eso. Saquémonos de dentro todo lo que tenemos, que son mil, mil, mil dones. Eso es lo que llama este libro. Valiente es un corazón que siente a todas esas personas que están pasando por un momento duro en sus vidas, que están viviendo un momento difícil que sea este libro una ropa que les recuerde que abran cada página y digan sí y les llene de fuerza. Esa es, esa es la mayor de mis de mis inspiraciones. Con un solo alma que se arropa ya tiene sentido todo. Todo. Es... un regalo, vuestro sentir, nuestro sentir, es un regalo sentir, y hermanas, hermanos, llevo ya una hora aquí, no sé cómo estáis, cómo os encontráis, si estáis a gustito, estamos aquí, al calorcito, tengo la estufita aquí puesta, en casita, y se está muy a gustito, sí, estáis bien, ahí os veo, ahí os veo, sí, sí, sí, Fenomenal, fenomenal, si, si no si no os parece muy tarde, que nunca lo es cuando se está en amor y compañía, os voy a leer un, un poemita más que me nace así. Este poema, quiero leeros. no lo he publicado nunca, es un poema inédito, es, eh, hay muchos poemas inéditos aquí que no he publicado en ninguna parte, que me he atrevido a sacar del cajón y, y, y los he dejado ir y... y al liberarlos algo muy grande se ha liberado dentro y eso es algo muy liberador que saquemos de dentro todo lo que no debe ser dejado en un cajón este poema fue una llave que me abrió una puerta y quiero, quiero compartirlo con vosotros, hay muchos hay muchos Me encuentro perdida en este laberinto mental. No hay nada, no hay nadie, solo estoy yo. Y frente a mí, todos mis miedos. Quisiera huir, pero vendrán conmigo allá donde vaya. Siempre lo hicieron. Nadie va a venir a salvarme de ellos, de mí. Nadie, salvo yo. ¿Y quién soy yo en medio de todo esto? ¿Y quién mis miedos? Son míos por determinante posesivo, pero no me pertenecen, no les pertenezco. Quisiera matarlos y no me nace la rabia, no me sale el trueno. Solo una infinita tristeza me rompe por dentro y puedo llorar océanos sin una sola lágrima. Ojalá pudiera llorarlos, ojalá pudiera dejar de sentir la pena de tantas ausencias clavada en mi pecho. Las agujas del reloj enganchadas a los recuerdos que me enredan en el pelo, como zarzas sin moras que me hacen odiar los calendarios. Ojalá se fueran lejos, les digo que se vayan, pero no lo hacen. Se quedan mirándome como esperando algo. No lo entiendo. ¿Qué quieren de mí? Me dan miedo. Doy un paso atrás con intención de salir corriendo. Y entonces escucho un llanto en su interior. La veo acurrucada, la reconozco, tiembla de frío, necesita un manto, necesita un arrullo, necesita amor. En el fondo del miedo está mi niña interior. Al fin llegó la lágrima y ya no veo las letras. Amado lector, sé que comprenderás si me ausento en mitad de una estrofa alguien necesita un abrazo desde hace mucho tiempo y ese alguien soy yo misma. Fue la poesía quien me llevó a ella. ...a esa niña interior... ...que a veces patalea... ...se disfraza de... ...de miedo... ...de rabia... ...pero... ...en realidad lo que necesita es ser escuchada muchas veces... ...no le hacemos caso a nuestra niña interior... ...la tenemos un poquito aparcada... ...y necesita... Ser. De hecho, tengo otro, otro poemita a esa niña. Mi niña poeta, que me susurras desde dentro, duerme tranquila, que tus pies bailan, que tu voz me canta, que tu esencia, a pesar de todo y sin pesar de nada, Sigue aún intacta. La niña interior no tiene edad. Y está ahí, dentro. Deseando ser amada. Deseando manifestarse. Deseando cantar. Deseando bailar. Deseando correr descalza. Dejémosla. Dejémosla salir. Ella es muy sabia y nos enseña a enamorarnos. Primero, de nosotras mismas. Y luego, como dice un, un texto por ahí que leí, de quien, de quien quieras. Este texto... que os leo, ya para cerrar, viene dedicado a todas nosotras y a ese enamorarse. Llenarse de amor, enamorarse. Comenzando desde dentro y expandiéndolo hacia afuera. Apagué el móvil y el ordenador. Me puse preciosa para mí. Me perfumé con la mejor esencia de flores, me puse mi vestido preferido, me di la mano y me saqué a bailar mi música preferida. Luego me llevé a, a cenar una, una comida deliciosa. Me invité al helado más rico y me llevé de la mano a ver la puesta de sol. Allí, bajo la bóveda celeste, me recité el más excelso y bello poema de amor. Me canté con toda la dulzura del mundo y me abracé con ternura bajo la luz de la luna. Y mirando al cielo, de repente, vi una estrellita muy brillante que me guiñaba el ojo y me decía titilando bajito. Bien, hija, estás aprendiendo. gracias mamá Samantha, hermana del alma ahí te veo, ahí te veo Pablo Morales ahí os veo, Eri Hernández Ara Luando qué maravilla, qué maravilla estamos aquí, esta familia planetaria mila, mila hermosa ahí está, Milagros, una de las ilustradoras maravillosas bueno, aquí vais a ver un, un, unos dibujos Preciosos, no, no os lo quiero No os lo quiero mostrar Prefiero que vosotros seáis Los que eh, lo veáis lo... ¡Ay, Raga María! ¡Hermana! Ahí estás desde la India Desde India escuchando Hermosa y seguro que, que estáis de madrugada Gracias, gracias, gracias ¡Jeruso! ¡Corazón! ¡Jolín! ¡Qué, qué ilusiones! Mi amigo de, de, de la infancia Del colegio, ahí estamos Todos, ¡Mari Vega! Bueno, ahora Vaca, hermosa, te he enviado el libro esta semana. Hermanas, hermanos, lo puedo enviar a cualquier parte del mundo, firmado y dedicado. Y además, he conseguido que Correos nos cobre poquitos gastos de envío. Así que, al ser modo libro, pues eh, nos sale más baratito. Así que, si queréis que os lo envíe a cualquier parte del mundo, os lo puedo enviar. Igualmente, firmado y dedicado por correo postal, puedo... Eh, enviarlo a cualquier lugar. De todas formas, también lo tenéis por Amazon. Por Amazon os, os pondré el link arriba para que lo, lo podáis eh, junto con los otros tres librijos que los tengo ahí. Están ahí mis otros tres librijos tan hermosos. Bueno, cada uno tiene una historia. A, a ver si un día, quiero, quiero hacer un día algo con los cuatro, algún... Eh, eh, y y hacer, sí, sí, sí, ya ya, ya están naciendo un montón de ideas, ya están naciendo un montón de ideas, de momento voy a hacer presentaciones por toda España con eh, este libro y puede que también por todo el mundo puede que este verano pueda estar en México, no os lo digo seguro, pero me encantaría poder pisar tierra maya maravillosa a la que amo, a la que amo y adoro y espero pisar tierras maravillosas también de otras partes del mundo os iré diciendo os iré contando todas las novedades y todas todas las cosas y que vuele que vuele a los corazones del mundo que sea una ropa para todas y para todos gracias gracias por estar aquí y ahora gracias valientes que es lo que sois somos somos una somos uno y que nos lleve la poesía a la memoria de nuestras raíces, que nos lleve a recordar quién somos, que nos lleve a recordar todos los dones que tenemos en nuestro interior. Gracias, gracias. Seguimos, seguimos conectadas y conectados y hermanas y hermanos, gracias por este ratito. Ya voy a terminar este directito porque eh, os, os hemos estado mucho ratito ya y, y sé que tenéis vuestras cosas y os agradezco muchísimo que hayáis dedicado este espacio y este aquí y ahora a estar alrededor de este fueguito en esta cocinita mágica en mi hogar que es el hogar de toda mi familia planetaria de todas nosotras y nosotros, me siento como si estuviéramos todas y todos aquí en círculo, y ojalá, ojalá estemos pronto, también de forma presencial, seguiremos, seguiremos abriendo los sueños, y os voy a dejar mi correo electrónico arriba en este post para que me escribáis, y también el link de Amazon, y os mando un abrazo, enorme, enorme, enorme, y os deseo un maravilloso domingo, muchas gracias a todas, a todos, gracias, gracias por estar aquí y ahora, gracias hermanas y hermanos, gracias, gracias, gracias por las estrellas.